Caracol Televisión y Banco de Bogotá, cambiando contigo. Con el objetivo de apoyar la inclusión, el Banco de Bogotá, en alianza con la fundación alemana Sparkasten Tiftung y Fenascol, hoy lanzan un programa de educación financiera para sordos. Estamos emprendiendo una serie de iniciativas que aseguren ...que todas las comunidades, independientemente de sus capacidades o su ubicación geográfica o su edad... ...puedan acceder adecuadamente a los servicios financieros. Realizar procesos de interpretación y o traducción de los servicios ofrecidos a la lengua de señas... ...permite una participación más activa de la población sorda... ...y el acceso a los contenidos de educación financiera. Este programa de educación financiera contribuye a construir comunidades más inclusivas para todos... ...para que aportemos todos al desarrollo del país. La población necesita eh, tener habilidades, desarrollar habilidades y conocimientos... ...para poder tomar mejores decisiones al momento de elegir un servicio financiero. Se busca beneficiar a todas las poblaciones del país sin ningún costo. Bueno, esto me ha beneficiado en que yo recibía mi sueldo... ...y no tenía la, la mejor forma de gastarlo después de estos talleres sé sobre los gastos y hasta puedo ahorrar con el sueldo que recibo. 60 oficinas serán habilitadas en todo el territorio nacional para que los usuarios tengan acceso a interpretación de lenguaje de señas.